Residentes en el sector Vistalvalle en esta ciudad realizaron un operativo de limpieza en la localidad debido a que según sus declaraciones están siendo afectados por la contaminación que allí impera sin que las autoridades correspondientes hayan asumido su rol. Aquí estamos un equipo de la de la Mercedes colaborando con la limpieza, con la higiene, que esto significa salud. Es el primer operativo que estamos haciendo. Por lo que le pedimos a, la autor a las autoridades que lo tengan presente, que también sepan que son, ellos están para, para limpiar. Y nosotros estamos colaborando con las autoridades. Este equipo, y Betance y José Acosta, eh, le pedimos a las autoridades que tengan compasión de nosotros, que nos están matando los mosquitos, la plaga y hasta la miseria. Está acabando con la gente. Donde hay, donde hay basura, se aumenta todo. Llamamos la atención de todos los moradores de nuestra comunidad, puesto que si consume eh, alimento no tire la basura a la calle, sino trata de colectarla para que cuando el camión pase pueda relevársela. Con esto queremos que se vaya imitando esta actividad para que nuestro barrio, que es bastante grande y de personas de buena voluntad, pueda seguir siendo un barrio digno de convivir.